Soy Fer, me gusta cocinar. Oxalis para mí es el principio de un sueño. Eh, volver, estar con mi familia. Nosotros hoy estamos haciendo café, pan y pastelería. Y bueno, a partir de ahí, todo lo que deriva. Sándwich y otras opciones saladas quizás. Nosotros vamos a ir evolucionando. Oxalis es un proyecto largo y que tiene, como te dije, muchas ambiciones en inicio. Para mí es un acto de amor y, y trato de reflejarlo así.